Lista, ¡Qué estilo! ¿Qué tal? ¿Todo bien y tú? ¡Bien! Bueno. La Valentina va a probar la, su suerte en el Pantra. ¿Ayer traje la fuspa acá? Ayer dimos caleta de jugo acá. Sí. ¡Buena Nico! Hola. Vamos a meter a la bala vale a la juguera. Al lado del río. Chica. El atardecer. Está muy bonito. Floreció, se eh, ve precioso. Dale despacito y, y conoce lo primero. Copia con los brazos y empuja con las piernas estás muy hecha para atrás claro, tu rueda delantera no tiene peso porque está como, está como en posición de bajar sí. tenés que estar más centrada. mejor esto es muy difícil para mí no, es que es coordinación y es ritmo acá, okay. ahí brazos para abajo, para arriba, para abajo, para arriba eso, eso ahora eso tenés que agarrarle el ritmo para cargar la rueda trasera Acuérdate que es como un manual y Mete pierna ahí, pum Pierna, pierna Fondo, fondo, eso Dale, dale ¿Cachai que le empezáis a agarrar un ritmo? Sí. Uh. ¿Sabéis qué? Es hacer ese movimiento en la bajada Pero allá te pegáis el manubrio a la cadera Aquí cargo Manubrio a la cadera Manubrio a la cadera Tiráis la bici para adelante para cargar tu peso atrás Y cuando vais llegando arriba Desde el plano tirais la bici para atrás, y ya que tenéis el peso acá arriba después simplemente dejáis pasar la bici te cargáis atrás de nuevo y te dais de nuevo el manubrio yeah. ¿quieres probar eso? aquí cargáis tu peso atrás Así. para aprovechar la bajada echándote para atrás, claro haciendo el tipo manual yeah. ¿Y, acá? y cuando llegáis aquí, el manubrio te lo traéis ¿cierto que cuando estáis haciendo manual estáis haciendo presión con los brazos? ya esa presión la mantení y te traía el manubrio aquí, cuando la rueda está arriba lo estoy haciendo súper bien partiste así y ahora está ahí moviendo los brazos, cambiando tu peso estoy orgulloso, vais haciendo todo el gesto que tenés que hacer tengo nada de ir atrás cuántos pesos usas tú normalmente treinta ah tu shit. Oh. Mi amor, después yo te premio llevándote al cerro, ¿ya? Aquí carga ¡Pum! Está ahí copiando con mucho estilo Te falta sacarle la velocidad nomás Lo que te juegan en contra es que, claro, tenés que estar hundiendo la suspensión para poder sacar velocidad y eso te resta Las doble suspensión no son lo más eficiente que hay para pump Track A ver cómo nos va ¡Está blandita! ¡La Cona! Es ágil la bicicleta, Vi fondo no, está muy está muy para tu peso, estoy como con 50% saco Nos vemos María. que esté bien compadre, cuídate ¿Te gustó lo que hicimos acá? Sí, está bacán. muy bonito Floreció, cuando partimos parecía casi, casi, casi basural Todo es de carbono Es puro carbono tu bicicleta ¡Vámonos! De ahí viene el Chillancito Y ahora vamos a seguir por la quebrada para arriba la línea que paliaron los monos, el Team Monkey Riders. ¿Es ¿Eh, Lucho? Sí, Lucho, Alex y varios chiquillos más. Es un grupo grande. Hasta aquí llega. Que brillo del lugar, como que no. Si me decí... si me ponía acá y me decís que estáis en las viñas, no te creo. Hay un cactus gigante, allá. se está poniendo el lado. ¿Tiene frío? No. Vale, te tengo una propuesta. Tú vas adelante como conejito de Indias, ya que nadie lo ha bajado. No, estoy loco. Vayan ustedes. Yo voy atrás Acuérdate, El síndrome de la niña perseguida. El síndrome de la niña perseguida. Tenías que cuidar mucho ya. Queremos ver el show, Valentina. Esto se va a poner bueno. Chitas que paliaron cabros. ¿Qué quieren que les diga? Un saludo. Démosle mucho bla bla y, y poca acción. ¡Shit! ¡Uf! ¡Oh, qué rico! ¡Wow! ¡Wow! Me comí una roca gigante ¡Ay, ¡Oh, qué rico! ¿eh? Bueno, ¡Uh! ¡qué cosa más buena! ¿Dónde está mi... mi polola? Nada, ah, dale con confianza ¡Uh! ¡Seca! Valentina Paz profesional Acá quiero tratar de conectar el salto con la pared ¡Wow! Por la derecha Muy bien Nos viene persiguiendo Valentina Paz ¡Ja, <risa> ja, uh <-huh. Wow. risa> de su camino. Uh -huh. ¡Qué suavidad, Valentino Paz! ¡Wow! <risa> Otro obstáculo. <risa> Ahí. ja! Uh -huh. ¡Ja, Oye, la snap, ¿a dónde está la snap? Ah, oh, la snap está camuflada Eh, ya, yeah. eh, sí, bueno uh. Velocidad y confianza Bye Bien, súper bien ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Se caí de cara, Estoy, tengo, tengo hasta toda la nariz, creo. Un trancón de maleza te tocó. Sí. <ríe> Qué bueno que no te pasó nada, Sergio. Y de repente para lo vi desaparecer. Se lo comieron las malezas. Sí. Lo vi a desaparecer y yo Germán. No hay cosa más rica que un porrazo El que salís caminando victorioso. ¡Uh! Se me ha quedado en la banca el parque. Ya, vamos. Ahora tenemos un apuro. Sí. Se me quedó la handicap en algún lado. O en la camioneta o en el parque. Nos vemos, compadre. Estoy sí, bacán, un gusto. Llegó el momento de revisar los mensajes de Christian Prime. pasa al pantro porque dejaste la cámara acá de nuevo. De nuevo. Uh! ¡Ojo! Oh, oh, ¡Te atajó! La cámara <risa> buena, Cris. qué grande, Nico. <risa> <risa> Buen salto, JR. Salí la chucha. Oye, como te atajó allá, quedó <risa> marcado. No sacaste piedra Voy a traer la mini con toda la chaya, Porque hoy día arregle, terminé de arreglar toda la huelga. ¿Qué hoy día? Miércoles. Yo creo que mañana vengo a dar una vuelta y seguimos conversando.